Explorem. Diseñem. Ideem. Creiem. Sumiem. Innovem. Propardamunda de totes les coses. Fem. Consuméis artesanía. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mitj de futurs. Explorem. Diseñem idaem, crayem, sumiem, innovem, preparad per a mundo a todas las cosas, fem, consuméis artesanía, generalitat de catalunya, cien millones y mixta de futuros. Hola Totom. Comencem? Me em sembla que ya ja estemos aquí. No sé si me puedo confirmar. Perfecta. Doncs, buen día a todos y buenas tardes y buenas noches a qui humili ¿no? no todas estas posibilidades. Es una sor participar en esta semana de la artesanía, eh, a la novena edición, tan contemporánea, que nos permite estar juntos a estas personas que ahora comenzaremos a perlar y a compartir de ellas y conceptos. Primero a todo el equipo de la Marina, que ha fet posible que ens trobem hoy. aquí, no sé si puedes confirmar uy ulsén como perdón es una hora está aquí la marina fa uns més unes unas semanas ligeras en cridar y va dir que volia una sesión sobre tendencias que ponen am y aquesta que pregunta que es una mica espera, no ¿Pot la artesanía salva el mon no se va al pero yo cuando me em toque perla de algo pues creo que me de perla me sus agentes que forman parte y que fan que salvi o no el mon que es una mica lo que bullía me debetti cuestionar. Y radiografía a Así que en la Marina, Baren propuso fer fue como una truba de coral, pues diferents diferentes perspectivas, es futuro, son cuestiones de perspectivas, y si el senal examen de mirar eh, qué se está haciendo, así que Baren propuso que, que se abrimos a Buy en que estas personas que tenemos asesor de que alguien reservate que TEMS y estamos a diferentes espais pero poder de juntos, Así que, sin més comenzamos, això és es una sesión que volem de Trobar debatos necesitamos todos, yo que se está de desde varias plataformas, así que por favor, qui tenga preguntas o dubtes, ho poseu, ho poseu en el chat y fem tots una conversa. Tenim la sort de tenir a Alicia Rosselló de Festivalet, Dudua y Talleres Nómadas. Karen se explicará, Lucas eh, desde Valencia, eh, que forma parte del estudio Sabaj y el máster de artesanía contemporánea. Karen también se terrera que toque. Y para que Bamba esté mirada plural, porque la artesanía es plural, tenemos a la Catucha y al Ignacio de Aldanondo y Fernández, eh, que fan se molt muy cuidados artesanalmente desde Barcelona, desde Escunseta hasta esa producción. Dito de yo, yo creo que si hablamos de artesanía, gracias Daniel por la sesión Café de Vans. En de veure, ok, mucha artesanía, mucha artesanía, pero anem a veure si això dona feines i d'això es pot viure que fein quin formats allà. Així que si us pareix bé, començarem amb la Alicia, la Alicia Porta Yo Jo quan vaig començar la Alicia ya feia coses, és totalment mm. referente, és una pilas de fe projecte. Així que Alicia, si vols presentar-te, explicar-nos fas, en qué momento estàs, com va començar tot. Hola, eh, eh, bé, yo fa, Eh, de jo 14 anys va a abrir una pequeña botiga al Barcelona, al Barrio de Gordo, y también a la Galería de qué va a abrir? Porque en aquel momento, que parece que hace pero 14 años, hace todos los años que están en todas las escuelas, no había un espacio para que pequeños diseñadores o artesanos artistas pues vender producto o exposar. Yo vaig... venía del mundo digital, pero me encantaba la artesanía y estaba pegando el y va a abrir la botiga, en una mica tirando a la piscina, sin tener más idea, pero, eh, bueno, eh, bueno va a estar cuatro años al boom, y de de la de, bueno, una una crisis económica 2008, y eso me va a replantejar una mica el negoci y vaig a, em vaig a dedicar més al tema de talleres y de docencia, porque, bueno, mucha gente de nuestra generación ya no sabe un por cómo la artesanía si no sabemos, ni cómo son las cosas, entonces comencé a contactar a Marta Jans y diseñadores para impartir talleres. Estamos en talleres en un campo de de muchas técnicas, desde costura, brodería, tapiz o si o algo así Y bueno, terminaron el 2009 y se el al Festival Red, que es una gira de diseñadores de Marta Jans. También una mica, porque en algún momento no había muchas filas donde poder directamente al cliente final, sin intervenir a mí. Y también conoce el Y bueno, una mica, digamos que yo no trabajo como artesana a producir productos, pero sí que trabajo mucho en la artesanía, me la fe hacer la fila, o en enseñar um, técnicas, o me he talleres que, que a talleres nómales, que como a mí me encanta viajar y con viaje me encanta visitar tasans y bueno, ¿cómo son las cosas? Eh, pues un viaje para, mar, para, éxito, para aprender a acto de y aprendí. Y vamos a. Eh, voy me, a me inventar yo la ceína, a tu artesanía, sin hacer artesana, pero voy eh, a inventar la que creo que es bastante importante hoy en día. Antes de continuar y de pasar la veo al Lucas, eh, de ellas que, como sabes, fue 14 años y que estabas cansada de desmontes digital, así que ojo a todos los presentes que la Yo estudié diseño digital. Exacto, eh? o sea, sigui que tenías ganas de hacer cosas hace 14 años meses, ¿no? Y de generar industria y de i amplificar. yo sí. quería cosas, eh, pero la banda, eh, estaba hasta el ordenador, yo a hacer cosas, Els meus amigos todos cosas y no encontraban el lugar on poder vender. En aquella época no existía ni Facebook ni Instagram, ni teníamos botigas online, eh, Había de vender només a botigas físicas, y obviamente el mercado ha cambiado mucho y gracias a que también internet y a eso ya nos ha a mucha gente. Pero antes no, no había, hace 14 años, que digo que se han hace dos días, pero no ya está... Ya han pasado muchas cosas y, y sí que el sector también ha cambiado mucho y que va que bueno, es una cosa que... Ahora, ahora abriremos de este de que tú vas a ver hace 14 años que faltaban espais, ahora veremos en qué momento estamos. Y ahora pase con Lucas. ¿Qué tal en Valencia, Lucas? ¿Hace un buen día? ¿Qué tal? ¿Hace ¿Qué tal? buen día en Valencia? ¿Nos oyes bien? Os oigo fenomenal, está empezando a llover aquí. Ah, bueno. Me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia cuando Marina hablaba de hace 14 años y yo recuerdo que hace 14 años estaba viviendo en Barcelona y un día se me ocurrió ir a tu oficina, llamar a la puerta y decirte que no sabía muy bien qué quería hacer, pero quería hacer algo contigo, ¿no? Y me hace mucha ilusión que 14 años después estemos hablando, aunque sea a través de una pantalla, pero... Y sigamos... Lo más seguro para cerrar círculos, y aquí nos faltarían eh, Ignacio Catucha, igual que ese día estoy segura que yo estaba escribiendo algo sobre Dudua. O sea, que así se cierra un círculo perfecto porque es, es la misma época. Pues Lucas, si sí. te presentas un poco para que nos conozcan a todos y luego empezamos a pensar de manera junta. Claro, lo hago muy rápido. Después de, después de estar en Barcelona, decidí volver a Valencia y junto con Adrián, que es mi socio desde hace 12 años, nos aguantamos mucho, decidimos crear una, una marca de moda, ¿no? Una marca muy pequeñita, muy sostenible, muy local, muy que pudiéramos controlar todo el proceso que al final es lo que, nos, lo que más nos, nos gusta a nosotros, ¿no? Y sobre todo, disfrutar del tiempo. Eh, esta marca, con los años, evolucionó en un estudio creativo eh, de diseño global o como queramos llamarlo, desde el que nos dedicamos a, a crear proyectos, a crear marcas o ayudar a marcas que ya existen a, bueno, a crecer un poco. ¿no? Con el tiempo nos dimos cuenta que todos los proyectos que desarrollábamos desde el estudio tenían sí o sí un nexo de unión con alguna artesanía o con algún artesano. ¿no? De manera directa o indirecta, en nuestro manifesto que redactamos hace 12 años, siempre había esa historia de, de conexión con, con el patrimonio, con la esencia o con todo lo que somos. ¿no? entonces nos pareció bastante interesante y nos dimos cuenta lo complicado que era muchas veces desarrollar estos proyectos. Desde el punto de vista del diseñador que busca unos artesanos o unas manos para ejecutar un proyecto, desde el punto de vista de los artesanos que buscan desarrollar de alguna manera más su proyecto, siempre trabajando a la vez y en común, ¿no? Y entonces, en ese punto fue cuando nos dimos, eh, bueno, decidimos eh, crear, dar forma a un máster en artesanía contemporánea que, que desarrollamos en una Escuela de Valencia con alumnos de todo el mundo. Y es una, una forma para nosotros muy interesante de, de destacar lo que es la identidad, las raíces y la emoción que nosotros asociamos al, al concepto de artesanía y sobre todo desarrollar esta parte de, de trabajo conjunto entre el artesano y el diseñador. Y bueno, a día de hoy hace una semana que hemos empezado la tercera edición y estamos súper contentos porque además Francesca, tú eres parte del equipo, eh, Catucha Ignacio también y, y es un lujo estar con vosotros. Dos preguntas antes de pasar a los chicos. Eh, empezabas diciendo que teníais una marca pequeña y sostenible, valores de los que ahora hablaremos. Se quedó pequeña y pasasteis a un estudio y ahora a la docencia. ¿Hay ganas de mezclar y de hacer puentes? Porque cuando empiezo con una marca, ok, puedo ir colaborando, pero hay ganas de conversar. Eh, hay muchísimas ganas, sobre todo yo creo que hay ganas de ser consciente de lo que quieres y de lo que no quieres. Que al final, eso lo he aprendido de ti muchas veces, ¿no? Uh -huh. Es casi más difícil definir qué es lo que no quieres que lo que quieres, ¿no? Nosotros en un momento determinado empezamos a crecer más rápido de lo que podíamos controlar y decidimos que eso era lo que no queríamos, ¿no? Y, y quisimos volver un poco hacia, hacia atrás. Y en ese proceso nos dimos cuenta de la importancia de, de conversar, de las sinergias, de trabajar con otras personas, ¿no? Y de desarrollar proyectos como los que hacemos ahora, eh, que, que nos, nos llenan muchísimo más, nos emocionan y nos, y nos hace mucha ilusión llevar ahora 12 años desarrollándolos. Y segunda pregunta, y pasamos a los chicos, ¿la artesanía es plural? Algo que yo aprendí hablando con Adrián, tu socio, contigo, ¿no? Y que yo a veces decía artesanía, me decías artesanías, ¿es plural? Eh, la artesanía es plural y hay tantas artesanías repartidas por el mundo y hay tantos maestros, ¿no? Y el concepto maestro... Lo he aprendido mucho de Catucha de, de y de Ignacio, ¿no? Ellos hablan siempre de sus maestros y, y ellos no lo, no lo, seguro que no lo reconocen nunca, pero ellos son maestros en, su, en, lo que, en lo que hacen, en lo que ejecutan, en lo que crean. Porque al final, yo siempre vinculo mucho el concepto de artesanía al concepto de amor, ¿no? a, Por esta emoción que producen las manos trabajando. Y, bueno, hay que tener mucha suerte para ver a Ignacio y a Catucha trabajando con las manos esas obras de arte que hacen y, y para mí eso es la artesanía y es el amor ¿no? y... Pues pasamos a vosotros, muchas gracias a los dos también por el tiempo eh, como hoy nos podremos ver pero invito a todos los presentes que entréis a su web que es una delicia contemporánea, ¿no? que a veces y luego abriremos este melón parece que en artesanía y el cool cuesta ¿no? y tenéis una web excelente pero dicho esto, si os podéis presentar de dónde veníais de pequeños eh, fabricabais, eh, trabajabais con las manos, ha sido una evolución ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, primero agradeceros, ya, ya empezamos con Muchísimas un poco de, sí, de ver, vergüenza, hablar. ya azorados, <risa> estas presentaciones. Eh, sí, nos voy a presentar un poco, eh, voy a empezar hablando yo, luego espero que Ignacio continúe. Él es uh -huh. Ignacio, es de Katusha. somos amigos desde hace más de, de 20 años, nos conocimos estudiando la carrera, no, no empezamos con, en el mundo de la artesanía, o al menos eh, conscientemente, y bueno, estudiamos la carrera de arquitectura, eh, estuvimos ejerciendo como arquitectos durante más de una década, juntos con un despacho propio. Y, y bueno, en el camino eh, se cruzó, no sé si un poco por casualidad un poco por afición y por pulso por el trabajo con las manos, pues nos encontramos... Tenemos la suerte de vivir en una ciudad como Barcelona, que tenía en ese momento dos maestros artesanos. Como, bueno, eh, como dice Lucas, lo reivindicamos siempre, porque es gracias a ellos que estamos aquí hoy. Eh, que son Carlos Piñol y, y Pitu Cunillera, y ellos nos enseñaron el oficio de la zapatería de la artesana pues tal como se hacía hace 200 años. Entonces, bueno, eh, quizás nos pasó lo que le pasa a mucha gente que se aproxima a la artesanía, ya sea intencionada o casualmente, pues que, que te atrapa, primero de una manera personal y más egoísta, ¿no?, de satisfacción propia, pero más allá de eso, pues que es un poco de lo que venimos a hablar hoy, de, de esos valores que creemos que aporta a a nuestro entorno, a la sociedad y, y que, bueno, que también son gratificantes personalmente. Entonces, bueno, pues poco a poco fue un viraje progresivo, acabamos dejando y cerrando el despacho, montando nuestra empresa como tal, pues hace unos cinco años, después de una formación de unos tres. Uh -huh. Bueno, ver, seguimos aprendiendo, claro, esto no se acaba nunca. Y bueno, montamos un taller de calzado, eh, siempre en un principio era un eh, taller a medida para hacer zapatos específicos, tal como hacíamos las, las viviendas para nuestros clientes, pero bueno, vimos que ese modelo de negocio era poco sostenible a nivel económico, era muy largo en el tiempo el proceso y la gente además tenía que pasar físicamente por nuestro taller. Entonces entendimos que si queríamos uh, llegar a la gente que, que, bueno, que nos demandaba, que estaba a veces... Eh, no pres presencialmente aquí, pues eh, sacamos una colección preta porter pero manteniendo los principios básicos que, habíamos, que habían generado el primer negocio, ¿no? que eran por un lado el trabajo a mano, 100%, eh, no solo a mano, sino con nuestras cuatro manos, porque uno de los grandes motivos que nos llevó al cambio de profesión fue el control sobre el producto, o sea, aquello que no teníamos en la arquitectura, que era la capacidad de de controlar la ejecución de lo que diseñábamos, pues aquí se nos venía dado y, y bueno, eso lo queríamos mantener, por supuesto, y, por otro lado, pues no trabajar eh, con stock, sino siempre bajo pedido. Y, por tanto, bueno, vamos ampliando modelos a una colección que, que no atiende ni a temporadas, ni a estaciones, eh, y ni a modas, claro, y, y, bueno, ese es un poco nuestro modelo de negocio. A todo esto ayudó un poco la crisis, también, eh, la primera, bueno, la crisis, la última, la del 2008-2009, en ese momento, como sabéis, afectó muchísimo a la construcción y por extensión a la, a la arquitectura y, bueno, como podemos, es aplicable, se está diciendo muy a menudo ¿no? en, en esta pandemia que, que siempre las crisis son momentos eh, personales, vitales y laborales para replantearse muchas cosas y, como decía Lucas, para saber dónde uno quiere estar y dónde no. Yo apuntaría en esta primera del 2008, eh, si hubo un momento que si la, la arquitectura es artesanía, es una artesanía intelectual y, y casi lo oficias más desde, desde director de orquesta que otra cosa. Si, tienes, si trabajas junto con artesanos, pero como director. Eh, a nosotros en ese momento se nos había olvidado que teníamos manos y no solo eso, la mera práctica de la, de la arquitectura que se desarrollaba delante de un teclado y muy poco delante de los artesanos y con ellos, ...había hecho que se lesionaran ciertos miembros... ...como los, los brazos y las manos... ...o sea que fue casi una terapia eh, mental y también corporal... ...el adaptarte a la artesanía... O sea, ...esa sorpresa en cuanto estuvimos dijimos... ...ostras, es que nos estamos pagando una terapia psicológica... ...y otra corporal, física... ...entonces el cambio nos, nos, nos venía claro. Y en este viraje que visto así con distancia... ...suena ultra valiente así que admiración y respetos... Fue fácil, quiero decir, desde tener mesas grandes, reglas, lápices, compu, a decir, ok, vamos a empezar con las manos, que no es una tarde, es todo el rato y de eso luego tengo que vivir y hacer equipo, es decir, es viví, se puede vivir de esto, ha ido evolucionando, es, es decir... Me arrepiento de aquel momento, disfruto. ¿Cómo ha sido este viraje y, y, y si se puede vivir de esto, no? Al final, yo ya sabéis que soy muy punky, ya estamos todos alertados, así que las preguntas serán un poco directas, Lo veremos con Alicia, pero ¿se puede vivir cómo funciona y cómo ha sido este viraje? Sí, bueno, primero decir que fue el, creo que la mejor decisión de nuestras vidas, Si, si vamos, si esto no es un, sí, sí. un mensaje para nada eh, marketingiano Y... Lo que pasa es que sí que es difícil, o sea, se, tarda, se tarda mucho en entender cuáles son los códigos específicos de, de la artesanía, sobre todo porque a nivel empresarial el respetar eh, las bases como nosotros hemos entendido con el tiempo, ¿no? hemos tenido muchas asesorías a nivel de empresa y, y quizás hemos sentido siempre una fricción, entre convencimientos eh, internos, personales, pero claro, cuando, cuando no tienes ni idea del mundo empresarial o tienes muy poca idea, vienes de regentar una empresa totalmente diferente. El intentar extrapolar a veces a la artesanía estos códigos de venta, de canales de venta, de marketing, de, en fin, es que los tiempos son diferentes. Entonces, eh, reajustar eso es lo que más nos costó. Eh, valorar el producto, empezar por valorarnos a nosotros, por no titubear, por, por decir... O sea, quizás nuestros errores fueron consecuencias, iniciales sobre todo a nivel empresarial, fueron eh, consecuencia de, de, de no hacer caso a veces a nuestra intuición y a veces a gente que de la, del mundo de la artesanía que ya sabía eh, en qué no debíamos de caer y a pesar de ello caímos, ¿no? Como por ejemplo el, el valorar bien el producto y no tener miedo en reivindicar el valor y explicarlo ¿no? a la gente. Y con pragmatismo, o sea, desde luego que hace falta un, un colchón, un músculo económico, a nosotros nos venía pues, de cosas que de, de, de la arquitectura, una, un pequeño apoyo familiar, y que no tiende a ser tanto, porque en el, en el mero eh, proceso tú sabes que vas vendiendo piezas, puedes dar clases, o sea, puedes, hacer, puedes, puedes realizar distintas actividades que anexas al oficio artesano, aunque no sea vender zapatos todavía, porque primero el producto tiene que ser 10, eh, pueden ir remunerando esas partes, y nos hemos dado cuenta de que ese transcurso, ese músculo económico quizá era menor de lo que preveíamos. Cuando, cuando saltas al vacío piensas que tiene que haber, eh, eh, no un colchón esperándote, pues este colchón se puede ir haciendo mientras te, te, te vas tirando al vacío. Y en este sentido creo que recoge muy bien eh, muchas de las cosas que estabais diciendo, ¿no? Y que nosotros en backstage preparando esta sesión salía, vosotros hablabais de crisis y Alicia me parece, ¿no? Si no me confundo, que también decía, no sé si es festivalet o no festivalet, ¿no? Que respondió a una crisis y ahora no sé o sí creo, vaya, en este momento incierto, estamos en este momento convulso movimientos y aprendemos ¿no? y hacemos vista pasada, en estos momentos, ¿qué aportamos o, o, o cómo es que justo ha salido que en dos crisis emergieron ¿no? estos proyectos, Alicia, en tu caso, cuando le diste forma, que hace años, pero también estábamos en un momento incierto diferente, ¿cuál eh, fue ese momento que tiraste para adelante? ¿no? Decías la necesidad de amplificar a gente que hacía cosas. Sí, bueno, de hecho, obviamente, uh, la crisis del 2008 2009 es muy diferente a la actual, ya que no teníamos una pandemia mundial eh, por el camino, cosa que es diferente, pero sí que o sea, yo soy autosuda y, y creo que, bueno, básicamente es que la artesanía es como forma parte de, de nuestro ADN y para mí casi es como una cosa de perder una técnica, un físico artesanal, para mí sería perder patrimonio o para mí estar en sí. Greu con el idioma de Zafarelli, con el mal de por lo que es un oficio desaparegui y eh, la crisis esta nos va se tornar una mica a los jo crec creo que ahora actualmente con la pandemia que también se ha creado una xarxa de solidaridad y también una forma de consumir en que la gente se está planteando qué ya dará sus productos, no? qué ya dará cómo han llegado sus productos a la taula o a casa seva y eso FAL, 14 LANCH, que era muy difícil, a ellos no, no le li, no li importaba que le daban los dineros. Y ahora yo creo que se sí queda un cambio de consumo y de, de paradigma que a que era una gran, gran, gran minoría, o sea, una patitísima minoría que estaba en el tema de que aquí ya darían sus productos. Y creo que ahora es el momento de oro para los artesanos. O sea, la gente va a saber que llega a darle a los diners y. No hay nada más sostenible y un puguis controlar més la trazabilidad como un oficial total. Entonces yo creo que esta crisis, eh, sí es una crisis, pero yo creo que aporta, malgrat totes otras cosas negativas que té sí que aporta muchas ventajas um, para cambiar un poco el clima ¿no? de la gente. Yo, por ejemplo, la forma de consumo, como empezamos començat festival festivaleta el 2009, la gente me me decía, esto es muy caro, lo compro en el Zara o en el Tiger por dos euros. Y en plan, ¿pero tú sabes toda la feina ahí de arriba? La no tenía ni idea. Y tampoco le importaba. Pero a la gente, sí que veis que en estos años han ido cambiando el chip, no el... obviamente no es mainstream, pero sí que a que la gente va cambiando y, y pues, pues a estas crisis nos traen una mica, pues, eso, los y a la hora de dormir las cosas. Y me quedo te... un poco, pero bueno. No, no, no perfecta, perfecta. Se han tocado muchas cosas que tenían vistadas, pero en aquest en orígens y que la Genu Valorimés, no? por ejemplo, desde Festivalet, de ellas que has visto que, ok, la gent abans tenía dubtes que cares a yo, ¿no? Cuando va a comprar Tiger, yo creo que está cambiando, y por una altra banda, creo que més Jen, que vuelve participar, y creo que ha més Jens, sí. igual que, que el nois que se han puesto a Piles y Andy Tay, paso de lo de antes, o no paso, o me, me, me quiero meter aquí, porque eso es una manera de vivir y treballar. Sí. ¿no? También, por una banda, o sea, sigui, cuando hemos comenzado el festival en 2009, eh, éramos un día de 8 tablas con 8 artesanos y venien potser de público, 500 personas. Lo eh, en cada Nadal. El día venen de hoy venen 1000 personas, de visitantes. pues que no venen de visitantes, venen amb diners para comprar producte Y eso, y participan més de 100 artesanos. Y también una convocatoria abierta donde nos presentan unos 100 800 artesanos bueno, todo el país y también de afuera. Pero eh, sí que he visto mm, desde la pasada, digma, esto es muy caro a venir con fajos de billetes para comprar productos de artesanía. Cosa que, pienso, mm, vizca, ¿no? Pero había, no sé, eso no es una cosa mainstream, pero sí que hay un cambio de paradigma, de forma de consumo y también al mm, tema de artesanía, como otras, bueno, no sé si me adelanto qué, pero... Una cosa que sí que podría que es clara, es que las grandes multinacionales se han adornado que la artesania está de moda y que la artesanía es una forma de vender producto y muchas multinacionales están haciendo servir para vender producto, por lo a los artesanos, que son los que realmente son los protagonistas de todo esto, habrían de valorar toda la suerte y valorar aquel poder que tienen ellos, que las multinacionales están haciendo servir el poder de forma a, a, vegades, no real, o sigui, a vegades no real o si a no trabajan a artesanos eh, por tanto, creo que habría de adonar de todo el poder que tienen los artesanos porque, es que las grandes multinacionales han servido toda la imatge y el imaginario artesano para vender, pues como que los artesanos o si sigui, se empoderin y se de todo el poder que tienen Sí, sí, la Catecha parlaba antes, el tiempo que estuvisteis para aprender los códigos ¿no? específicos de la artesanía y de repente entran en juego muchas grandes eh, corporaciones, empresas multinacionales que cogen estos códigos ¿no? y detrás yo siempre digo que ojalá todos los artesanos tuvieran una webcam para ver y disfrutar y ser voy ¿no? y ver y ahí esa webcam estaría vacía, no, no veríamos nada. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis el, apropi el apropiacionismo? Eh, no sé, Lucas, o, o vosotros, chicos, de gente que al final el producto es, bueno, nada que ver, no, no diremos, y, y, pero luego se presenta de una manera que juega con unos códigos que estamos más acostumbrados, ¿no? Sí, no solo, es que no solo se han apropiado los grandes multinacionales, se han apropiado todos los ámbitos, incluso el de la alimentación, quiero decir, hay pan artesano, hay... O sea, la artesanía está en, en cualquier tipo de producto y, y en su mayor parte, diría al menos en la parte que nos corresponde del calzado, eh, un porcentaje ínfimo pertenece realmente a, a un trabajo real artesano, 100%. Entonces, bueno, Ignacio, en esto a veces tenemos una, un debate, ¿no? Que él, él aboga más por un proteccionismo, tipo una uh, DO O, un tipo de etiqueta o de cosas así. Yo creo ¿no? que más... institucionalmente sí habríamos sí. de definir o, o mínimamente hablar de lo que significa artesanía. Mm. Eh, en, el, en la alimentación sea catalogado claramente lo que significa bio y lo pueden poner sí o no y creo que el término artesano ahora mismo puede necesitar ese tipo de ayuda institucional aparte de la nuestra claro, y comunicativa. Yo por yo eso por, por mi parte pienso que es más una labor informativa, ¿no? De, de comunicar a la gente siempre la Uh, lo que estás haciendo, enseñar. Nosotros intentamos hacer esa labor ¿no? a través de nuestras redes. Esto y es como los nuevos restaurantes. Posible. En los nuevos restaurantes las ventanas ahora mismo están abiertas y las cocinas abiertas. Los trabajadores pueden ver a los clientes trabajando de una manera más cómoda. Uh, Vemos cómo se cocina. Los, eh, tenemos que abrir las cocinas de, de los talleres ahora mismo mediante webcams. Mediante... Es que el, si no el, el consumidor está muy, muy confundido y... y... Y bueno, cuando explicas el porqué y además cosas tangibles, elementos como la calidad, como la durabilidad, o sea, cosas que pueda apreciar y que, y que nos lleve hacia ese cambio de consumo, ¿no? Del que lo hablaba también Alicia, de, de, de esa... Al final creo que, que también la gente cada vez está más formada en, en, terma, en, en términos de marketing y así, los jóvenes ya saben, o sea, es más difícil venderles la moto. Eh, o saben o son conscientes al menos de cuándo se la están vendiendo y cuándo no, entonces... Eh, sé que nos queda un, un camino larguísimo, ¿no? yo a veces soy muy optimista y pienso que ya está aquí, sé que falta mucho, pero, pero sí que creo que hay una tendencia de, en ese consumo más consciente que percibe Alicia y que percibimos nosotros también uh -huh. y, y la gente se está acercando a, a ese materialismo positivo de, de querer poseer cosas eh, que es de calidad frente a la obsolescencia programada, de tener... Eh, cosas para reparar, para mimar, en vez Iredables. de para usar y tirar, ¿no? Y, y desechar. Que, que... Qué, divertido, y qué divertido es conversar, ¿no? Por ejemplo, ir a reparar, ir a cuidar, ir a remendar, ¿no? Ir a volver a ver a quien te, a quien te lo hizo, ¿no? Que de nuevo, al final, lo que queremos es iterar y, y volver a, a encontrarnos con personas. Y Alicia decía ¿no? hace años, qué caro es esto y con lo que decías, esta trazabilidad que al final son procesos y es contenido. no A mí a veces me pone nerviosa que, que diseñadores no saben qué contar en sus redes, en cambio a un artesano nunca se le acabaría, no porque es como da igual, mira todo lo que hago. no Yo tengo curiosidad, que después os lo preguntaré cómo tenéis las manos vosotros, porque al final supongo que antes estaba en la espalda así de, de arquitectura y ahora en las manos... Pues estamos. Están perfectas porque eh, para nuestro maestro la herramienta primordial, más que la, la objetual, la, la material, eran las manos. Y entonces las cuidaba como, bueno, eso, como sí, si sí. fuera la mejor herramienta. Entonces teni, tiene, tiene unas manos preciosas, increíbles, nada eh, Se confunde a veces la artesanía con lo tosco, con lo zafio. Y las artesanías tienen más que ver con un laboratorio que con... Sí, con, con la minuciosidad. Sí, sí. Y bueno, a ver, eh, todo esto se ha dicho cuando nos vamos de veraneo y pasamos unos días sin trabajar, yo vuelvo y sí que noto que, que me salen durezas o tal, pero enseguida el cuerpo se adapta al, al hábito a la, uh -huh. y nuestro hábito es este, es trabajar. Y en esto que va saliendo de manera orgánica, nuestros ¿no? valores que tiene Lucas siempre dice: eh, qué bonito es veros trabajar, ¿no? O, o Alicia hablaba de procesos, de, de ver. Eh, ¿Qué tiene Lucas de belleza? Hablabas de tiempo antes, dejabas caer, ¿no? ¿Qué, qué valores en el contexto que estamos? Veníamos de un frenesí tremendo, ha venido esta boom, momento histórico que lo está repitiendo removiendo todo, nos decías Ignacio, los restaurantes, haciendo espejo con otras industrias. ¿Qué crees, Lucas, que desde vuestra manera de ver y, y colaborando y viendo, observando a tantos artesanos y artesanas, que debería coger resto de sectores, ¿no? qué hemos de aprender ahora tanto de la artesanía. Mira, yo creo que justo en la charla de antes, Daniel lo decía muy bien, ¿no? En los, en los momentos de crisis siempre tenemos que redefinir los valores. Y esto lo aprendo mucho siempre del trabajo diario con, con Adrián que defiende mucho la historia de los nuevos imaginarios y de cómo eh, en cada momento tenemos que redefinir quiénes somos y cómo queremos comportarnos en el mundo en el que estamos. Y, y justo Daniel hablaba también de esta importancia de la cotidianidad del día a día. ¿no? Y, y recuerdo que ahora estos últimos días le, les hablaba a mis alumnos de la importancia de las manos, del trabajo con las manos, de la importancia del tiempo, del tiempo necesario para crear y de la importancia de, de emocionar con eh, lo que hagas, ¿no? ya sea comunicando, creando, diseñando. Y además justo el otro día leía una entrevista de, de David Ruiz, eh, hecha en Folk Studio, y, de, y le preguntaban, después de esto, después de esta locura, de esta eh, crisis, o llamémoslo como queramos que estamos viviendo ahora, ¿qué, qué va a quedar? No? Y él decía, pues va a quedar la esencia y va a quedar la verdad. ¿no? Y al final esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del apropiacionismo, de cómo las marcas intentan adueñar de esos conceptos, pero al final creo que está en, la, eh, está en las manos de los consumidores y ahora tenemos muchas herramientas para hacerlo, preguntarles a las marcas si es verdad lo que nos están contando o no es verdad. ¿no? Y, y creo que al final después de todas estas preguntas quedará la verdad, quedará la esencia y quedarán los que realmente eh, están haciendo un trabajo honesto, real y... Y en esta línea tan fácil pero complicada, ¿no? Que son los washings, green washings, corona washing, no sé, artesanía washing, me atrevo a decir, por ejemplo, Alicia valtrus Juan Eudetria, ¿no? Con lo que digo el Lucas, ok. Eh, ¿Cuál es honesto y verdad? Que es muy fácil, si alguien es tu amigo, lo tienes muy fácil, si es honesto y verdad, ¿no? Y, y lo conoces, pero si llega alguien nuevo a la pandi cuando rebeu propuestas, ¿no? Que de que están creciendo, ¿cómo teníais que filtrar para saber Aquí de hay amor, hay manos, hay tiempo, hay reflexión, hay entender el gremio. ¿Cómo veis? Es fácil, porque como tu toma está usando multa y llena que estos códigos, puede ser fácil confundirse, ¿no? Bueno, también tal vez que obviamente la experiencia ayuda y también va a ya es fácil, pero las cosas si son Brita, mentida, ¿no? Pero sí que morísca, que ¿no? Para los que tengo un cuco aquí. Quedamos el B, quedamos el B. Perdón. Eh... Perdón. Bueno, la cuestión... Eh... sí que has hecho bastante investigación. D aquí ya me olvida de perdón, un sensor de luz. Eh... Sí que has hecho bastante... Bueno, por tu mozaí, en la selección hecho los y si he visto muchas marcas, y muchas ya, yo paso total el, el, el año buscando marcas, mirar y tal. Y también, pues también con la comunidad siempre a darle las marcas, pero bueno, siempre darle las puestas nuevas. Eh, sí que es verdad, o sea, a, veces, no ya, pues, de a con la Dunsell Cop Duel, ya después menciono ahora alguna cosa, pero a la psicá, sí he una dinámica de la cerca y de, de Sherlock Holmes. Porque, claro, para mí es muy importante que siga sí, invertido a la mitad, ¿no? Y a veces, claro, ahora que que eh, a la quintana, que están quintana, a la a baladas, se pueden pasar. Sí que algún coaxa me ha culado alguna cosa, que luego no me lo he perdonado, era como en plan, mierda, esto no era. Estaba tan bien presentado que pensé, pero ahora es pues bastante investigación aquí quilla de eh, cómo está C, cómo está fabricado, y bueno, la misma cosa que me ha dado C, casi no me prensa como una feina, sino es casi como mi hobby, pero sí que eh, ahora veig un boom de artesanos, de gente que ha dejado la feina anterior y a dedica a eso y, y sí que ya da todo, pero la mayoría decir, no, es, es verídica. Eh? <ríe> yo trabajo en gente muy pequeña, tanto, yo no trabajo en empresas ni multinacionales, yo trabajo en la directa o con algo que son dos personas, tanto, es muy difícil. Pero creo que eso es perfecto el que eh, nois de Aldo Nando y Fernández, perdón, que, que es un equipo petit y, y hablabais antes de un crecimiento, ¿no? Yo creo que ahora hay algo que es... Veníamos de un crecimiento exponencial, todo se tenía que multiplicar y multiplicar y crecer y crecer, ¿no? Como había esta liga de crecer. Y ahora, por suerte, parece que hasta algunos ciertos grandes se lo están cuestionando, ¿no? ¿Cómo es eh, vuestro día a día real? ¿Cuántos...? O sea, ¿puedo tener unos zapatos para siempre? Entonces ya no vuelvo más. Eh, ¿Cuántos hacéis...? contarnos un poco desde dentro, ¿no? Porque nosotros igual somos, sois, sois los más agentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cuántos zapatos eh, tocáis, producís? Eh, ¿Cómo es vuestro público? Vale, uy, bueno, varias cosas. Eh, como hablabas de la escala, no quería dejarlo correr tampoco, ¿no? Porque para nosotros es súper importante y creemos que es lo que permite todo los, el resto de los valores de la artesanía, es precisamente el mantener una escala pequeña. O sea, como dices, en un mundo en el, que, en el que el éxito solo pasa por un crecimiento ilimitado y exponencial de las empresas, pues es que nosotros reivindicamos lo pequeño como partida y, y como meta incluso. O sea, nuestro crecimiento de empresa se produce cuando... Mejoramos una técnica, cuando perfeccionamos eh, algún error que podemos tener, mejoramos un proveedor... Eh, y luego vemos la artesanía como casi como una red de, de empresas, pequeñas artesanas que colaboran entre sí. Y entonces el crecimiento es el crecimiento de todas ellas. ¿no? Incluso la competitividad que se produce en otros oficios o eh, en otros tipos de negocios, en el nuestro no existe. Aquí es ¿no? más Porque cooperación es, que competición. Es una, y lo sentimos como tal. ¿no? Entonces el crecimiento es el crecimiento de todos entonces eso es entender como esos errores que os daba pinceladas antes ¿no? que teníamos, pues entender que somos lentos y ser lentos implica que tardamos pues 50 horas en hacer un par de zapatos que además no son consecutivas o sea, eh, llevaría pues un durante, durante un dos mes, semanas o... llevamos estos dos pares uh -huh. y a ver <ríe> <ríe> <risa> wow. hasta, el, hasta el último momento hemos estado trabajando ahora y eso, podrían ser mm, máximo 10 pares al mes podemos hacer. Bueno, es que aparte es conveniente que el zapato esté en la horma durante el tiempo necesario para que coja la forma. O sea, quiere decir que aunque hiciéramos todo el proceso de corrido, que no se puede porque hay unos ciertos tiempos de secado y de reposo, eh, de barbecho, como de decimos, barbecho. pues hay que, hay que esperar. Y entonces eso conlleva una, otra serie de cosas que quizás a nivel... Uh, pues lo que decía, canales de venta esas otras cosas que no funcionan a nivel empresarial, pues eh, por otro lado nos mejora, pues por un lado la relación con los clientes, la relación uh, con los proveedores, claro, si Alicia eh, hubiera eh, conocido al artesano seguramente hubiera intercalado dos o tres palabras o, o hubiera charlado durante una semana es mucho más difícil haber colado algo, a nosotros nuestro proveedor no nos va a colar una piel mal, es imposible porque, porque somos amigos esos valores que le, le preguntabas también a Lucas, ¿no? que se pueden extrapolar a otros negocios. El, el de la humanidad que va relacionado con la artesanía nos parece fundamental. No solo con los proveedores, con los trabajadores. ¿no? Cuando conoces a la gente implicada en tu negocio es más difícil que pierdas de vista sus derechos. ¿no? Cuando hablabas también del greenwashing, las empresas parece que cuando hablan de sostenibilidad solo se centran en tal caso en, en lo medioambiental, pero se olvidan de, de, de, de los agentes Humanos, ¿no? Se olvidan de abrir la cocina con más... los restaurantes. Sí. Necesitamos ver por una ventana sí. cómo están trabajando. Es lo que pasa. Y entonces, cuando pierdes Yo el Lucas. Tiempo... Que... No, sí, sí. Quería añadir a lo que estabais diciendo ahora que creo que se, se nos olvida a veces como valor el hecho de la generosidad, ¿no? Yo, eh, nosotros, desde el estudio y desde el máster que trabajamos día a día con artesanos, siempre valoramos la generosidad. cuando... Cuando damos las sesiones con vosotros, tenéis una, o sea, una capacidad de, de contar al 100% cómo sois, qué hacéis, cómo lo hacéis, sin ningún miedo, con toda la honestidad del mundo. Y al final yo creo que eso es, eso es clave también de, de este nuevo concepto de artesanía. ¿no? Que además, ahora justo eh, Adrián, que nos está viendo con los alumnos desde la escuela, me, me, me dice, no te olvides de, de decir que, que la industria necesita la artesanía, ¿no? que en este proceso de de conexión, es muy importante que no nos olvidemos que, que hay nuevos materiales, nuevas herramientas, hay tecnología, hay manos, hay respeto y sobre todo hay un diálogo, ¿no? que, que eso es fundamental. Y como valor, aparte de la honestidad, eh, el respeto, el diálogo es fundamental, ¿no? Porque, bueno, porque al final tenemos que estar abiertos a, a lo que sucede y la tecnología es un. Eh, es algo que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces... Sí, sí, totalmente, que, que, que existe la artesanía plural y entre esas tiene. Yo, así para ir cerrando, ¿no? el título era totalmente de acuerdo que la artesanía salvará al mundo. No sé si salvarlo, pero enseñarle mucho. Me gustaría, hemos dicho ¿eh? muchas cosas, pero como acabar en, en vomitar, porque puede, ¿qué le puede ¿no? enseñar al mundo? Que es un poco resumen de lo que hemos hablado. Eh, para mí me encanta lo que decís de generosidad, transparencia y conversación. Creo que, eh, que tanta gente tiene que abrir sus cocinas en tantos sectores. De hecho, creo que muchos sectores deberían hacer espejo y escucharos y no solo el gremio y los oficios. Este sello es que decías vi, ojalá lo vieran otros sectores. ¿no? Entonces, yo me encanta la, el abrir y el conversar. El pasa a mi casa y pregúntame lo que quieras, ¿no? que te puedo contar lo que quieras. Eh, ¿Qué más puede enseñar a otras industrias de lo que hemos hablado? ¿Con qué... ¿Qué compartiríais? Hablabas, Alicia, de patrimonio ¿no? y de rescatar, de no olvidar. Bueno, eh, bueno básicamente, tot, bueno, el tema de las oficios artesanos es una cosa que bastante, ha estado pasando unidad en los últimos años y ahora está tomando fuerza, ¿no? Pero para mí no es una moda, es una necesidad. Eh, pues si me hubiesen sentido que Ignacio y Cato hace 20 años pasarían de la arquitectura a hacer... El de Maestro zapatero hubiera dicho, ¿para qué? En plan, si hay si van a morir de hambre, vaya, a estar en Inditex. Pero claro, ahora lo veo clarísimo, es como un plan. Eh, además, también casi estaba una mica mal visto, ¿no? Como los también la mes la nuestra generación era un poco como unos muertos de hambre y ahora casi para mí son como dioses, ¿no? Como ha cambiado esta perspectiva de los artesanos. Voy de decir que no somos arquitectos, porque siempre se nos cómo es el cambio y tal, y como hay, existe ese clasismo profesional que empezamos a detestar. No, es esa dualidad entre el trabajo Le he dicho a Catusa, tenemos que empezar a mentir y decir que desde siempre <risa> hemos sido zapateros. Y ya. <risa> no, sobre todo que, que no exista ese binomio entre trabajo intelectual y trabajo manual, ¿no? Que siempre se ha separado y se, se ha educado a la gente como el trabajo intelectual de, de según qué oficio es superior. O sea, creemos que hay mucho más desarrollo en nuestro pensamiento cuando trabajamos con las manos que cuando no. Y lo que se está perdiendo es la formación o, o la opción, o al menos la oportunidad a nuestros jóvenes de que, son mayorcísima diciendo nuestros jóvenes, pero eso, la oportunidad de que, aprendan, eh, de que aprendan, de que entren en contacto con la manipulación, en que entiendan cómo funcionan las cosas, ¿sabes? O sea, les enseñamos... Eh, marketing, bueno, ya sé que estoy muy pesada con el marketing pero es que sí. parece que los cerebros de, de, de la gente que está formándose ahora, o sea, solo está centrada en, en modelos de negocio en marketing en tal, y tal, y, y no saben cómo funciona un enchufe, no saben cómo funciona un torno, y es que eso es, eh, nos parece tan tan vital que ojalá nos hubieran dado esa, esa oportunidad cuando, cuando sí, el, sí, bueno, sí. Que, que por suerte la arquitectura nos aproximó ¿no? a ciertos oficios, ¿no? pero que mucha gente ni siquiera tiene el, contempla que eso sea posible, ¿no? lo ven como una cosa súper, eh, no sé, quicho, romántica, una cosa como, y, y no, o sea, que es que no hay nada de valentía en esto. Lo que queremos transmitir sí. es que es súper gratificante para las personas que, que se meten en esto y, sí, ¿vale? que, y que debemos tener esta oportunidad. Yo creo que es un poco el, el conocimiento compartido. Y recuerdo una, una entrevista que le hizo Francesca a Rosalía, que por primera vez en la conversación ha salido Rosalía, es raro, pero... Y Rosalía le decía que que la importancia de, de hacer las cosas con maestría, ¿no? De una vez más de dedicarle tiempo y de hacer las cosas, eh, bueno, porque crees en ella y sin prisas y, y yo soy muy pesada en este tema, pero recuerdo una, una conversación que tuvimos Adrián y yo con Enrique Loewe y creo que nos cambió mucho la, la historia, el punto de vista y fue un, un punto de inflexión bastante importante para decir, no, vamos a crear un máster y vamos a a poner en contacto a estas personas que tanto tienen que enseñar con, con, con gente que quiere aprender, ¿no? Y él decía, eh, la artesanía eh, está de moda porque está, ¿no? Porque la necesitamos, porque en un momento, él lo hablaba hace unos años, en un momento complicado, que ahora podría ser igualmente válido, ¿no? Porque en un momento de, de pérdida de horizontes y de valores, eh, en una situación tan ambigua y tan tremendamente anodina como la que vivimos, eh, bueno, agarrarte a la historia, agarrarte a la tradición, agarrarte a las cosas que siempre han estado ahí, ¿no? Algunas veces han estado más presentes y otras veces menos, pero al final es la esencia de lo que somos. Creo que es, él decía, creo que es una buena alternativa, ¿no? Y, y lo dice Enrique Loewe, que, bueno, ha defendido la artesanía a través de su marca desde hace mucho tiempo. Por eso yo creo que, que así, y recojo dos comentarios que tenemos y luego no sé si habrá alguna pregunta o querréis añadir algo, que hay como las ganas y las canas, ¿no? Eh, decías, Catucha, no es de edad, ¿no? Decías, que mayor suena, ¿no? Al final es años haciendo, ¿no? Eh, el spot con el que empezaba esta mesa redonda ponía fe, ¿no? Hacer. Y es hacer, ¿no? Es hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Entonces yo creo que, que ganas y canas y juntar a, ¿no? en el máster que hacen los chicos. O sea, hay gente que viene a vuestros talleres, gente que Alicia amplifica. Así que me quedo con esto que ha puesto Laya Moret eh, desde la Escuela de la Dona de Barcelona, una crack. Gracias, Laya que ponía experiencia. Eh, ponía transmisión de conocimiento entre generaciones, experiencia, innovación y futuro. ¿no? Y luego, eh, nos decía la Chenia, Ferran, yo pienso que es veu muy fácilmente el que está afecta a mano. Y a las marcas, la marca personal, la esencia de las personas y las marcas de las reinas. Que ¿no? creo que a eso también es muy importante, a que te esperes ¿no? y a que estas marcas. Entonces, bueno, eh, yo creo que hasta aquí. No sé si el Google le fez alguna cosa. Yo creo que en Dishat Clark es los actuales de Certesenia a través de de Baltrus, que hacéis de esto lo que es, así como mucha otra gente, porque con Deya la Alicia se está suman molta gente, ¿no? Y al final que Bulan vibra de una otra manera, porque hay el ver y entender la vida de otra manera, que yo creo que también saben ustedes todos de frente, pues que tengamos de aprender de la artesanía y que, que nos asomemos a todas las ventanitas que podamos, como estas, gracias a todos y a todos es que se han conectado, pero pude, no sé, al menos esperamos que hayamos dejado algo, no sé si el Google le péis alguna cosa. Yo, yo, voldria, un momento, no, voldria... la Marina, Marina siempre apareix. yo aparezco y tal, uh, uh, muchas gracias, volia, no volía marxar sin vos las gracias públicamente, m'ha encantat uh, aquest diálogo a cuatro veus, ¿no? Creo que representeu mucha um, parte de lo que Daniel en aquella primera conferencia del compromiso, ¿no? y a mes a mes han dado veure veo desde diferentes perspectivas que es lo interesante es lo que comentaba mantu no a eh, Francesca Alicia desde d'aquests espais increïbles increíbles para jóvenes artistes artesanos artistas y diseñadores que, que has creado y que estás sent crecía a mes a mes a otros niveles con viatjar de China en diferentes culturas no Tatucha Ignacio con a qué producto no qué esta transmisión difícil eso eh, es fantástico Lucas, desde el estudio para darles visibilidad a aquellos productos maravillosos tan artesans como de disseny, diseño, pero a mes a mes desde la docencia, que aquí en importa mucho de de ¿no? Que sabían ya qué es, qué es el que es lo que tenen entre las manos, ¿no? Y tú, Francesca, porque es que es un súper contacto, es el connector y es el amplificador, y es el que ha transformado hoy, conectar entre todos y que creemos sin entre uns i y altres. ¿no? Pero debería hacer una cosa eh, que creo que no ha surtido, no sé, ahora no voy a Urique Melo, pero sentía sentido no de Formenciada de Lucas y no sé cómo lo veis vosotros y, y, y, y no voy a el Melo, pero es el creérselo. La Alicia Guadita Vans, no? que, que al principio parecía que un artesano, no sé qué adjetivo has usado, pero que y creo que hoy en día la artesanía, y eso marina buen perlano, suba de creuren. Es como, hola, hello, es que, hola, ¿no? Y crees que hay algo de creure su en sentido bueno de creérselo, ¿eh? el egoísmo bueno. No sé, no sé si voleu afegir algo, pero creo que la artesanía se va de creer. Yo, yo ampliaría que a veces cuando hablamos de artesanía parece que solo lo reducimos al artesano que está solo en su taller y hay muchas empresas pequeñas que, que, que siguen los códigos artesanos y que, que respetan los mismos valores, ¿no? Eh, y por un lado también las empresas de reparación que nos estaban preguntando también, eh, que son súper básicas para mantener este, esta filosofía diferente de consumo de la que hablamos, ¿no? De mantener y de cuidar las cosas de calidad y la reparación forma una parte súper básica de la, de la artesanía, para casi es el, el nivel más extenso, No hay ¿no? artesanías en reparación, no hay artesano que se pueda reparar. Exacto, sí, era, era lo que preguntaban totalmente. Que, y de nuevo en la reparación lo que yo decía antes, así desde fuera, ¿eh? que es conversar. Y creo que las conversaciones son, son cruciales, ir con alguien a reparar eso, la tengo esto, le cuentas la historia, te lo repara, vuelves, ¿no? Es conversación. Don Smolve, no sé, Marina, si tienes alguna pregunta oh, más. Donar-vos donar las gracias, uh, esperar que eso sigui el principio de, de un comenzamiento para nosotros, de hacerlo más sovint, de hacer estas aquests estos a así, oberts, transparents, ¿no? Uh, y tan auténticos con com esas cartas de... Empezamos en que bulliame el chat público sí. en Mira que Queremos sí. hablar todos, que no se esconda nada... Volem... No, que eso es al callar, ¿no? El caballero es al callar y entre todos en la construcción, en la torre en la mirada, en toda la y en la boca de crecimiento, ¿no? Y empezamos a escribir esas miradas diferentes con lo que vamos a tratar. Sí que os voy a convidar que esta tarde, eh, también es muy interesante y creo que nos van a saber, que la tenemos artesanía y tecnología, que era como un día así como muy pronto. Y anima a la Francesca Pinyol, que es una maestra artesana, no? que creará un diálogo, para una entrevista y después tendrá un diálogo con el Carlos que es un maestro científico, no? que dialogarán sobre la relación de la artesanía, la ciencia y la tecnología. No? Como com la artesanía la abrimos a diferentes a diferents disciplinas, para diferents en diferentes agents, com avui como hoy vosotros Twitter, Instagram, Twitter, no? de la la importancia de Twitter, Twitter, Twitter, un reportaje Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, recordar que Twitter, un programa, Twitter, Twitter, Twitter, No Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, de Twitter, Twitter, que Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, de entonces, pude ver unos trabajos increíbles sobre artesanos maravillosos. No? us convido a, a, a que ahí participeu. Así como también pude ver la exposición que tenim de joieria Contemporánea y Tecnología Artesania y también descubrimos nuestras nostres trabajos artesanos en unas rutas que he muntat pasando por las tierras de l'Ebre, la Pirineu, la Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona y Cataluña Central. O sea, sigui que anem a tope. Y las sí, que has todo el que en Parlat real, ¿no? Rutas, perna transparente, ¿no? Para, como decía Ignacio, era ver cocinas, que se entienda por sí. cocinas, Filming o ver, que parlaba Lucas de belleza, ¿no? De, de ver, de lo bonito que es ver y al final amplifica historias con Falalalí, y así que fe, está ufén, el que hablado, esteu en Parlat o este u aplican en Tense récord y de una manera contemporánea en esta semana de la de artesanía. Pues eso es lo que creo que habría de pasar más, más sovint, porque es lo que decíamos, ¿no? Donar la visibilidad a esta, ¿no? Donar esta visibilidad, justamente, uh, para, para aprovechar este momento y que quede, ¿no? Que quede de alguna manera. Por lo tanto, que Un Muchas gracias. Gracias a todos. Adeu. Pues gracias. Adiós. Adiós,